Hacer. Miren, mis amigos, el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso que los funcionarios públicos pueden participar en actividades proselitistas electorales siempre y cuando sea fuera del horario laboral dispuesto por el Ministerio de Administración Pública. Qué bonito. Una resolución del órgano de comicios, la número 3319, sí. señala que los funcionarios públicos que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del Estado no podrán disponer de dichos recursos en o bienes en provecho de ningún candidato. Estas decisiones vienen como respuesta a la petición que hiciera el Partido Revolucionario Moderno sobre la participación en actividades políticas del presidente de la Ay, República, Danilo Medina, así como de funcionarios públicos con responsabilidad en el Estado. Todas Eso las es... resoluciones que están saliendo de la junta en los últimos días, como que están media es, rara. es para apartarse de ser no. el árbitro más idóneo y está jugando Lo que con yo te este digo pueblo. es como todos que favorecen demasiado Todos los, demasiado los presidentes, al todos que, los presidentes que hemos tenido han hecho campañas si no son candidatos por el candidato de su preferencia. No le podemos negar eso pero a Danilo. El, el todo no se justifica, amado. Está bien. Vamos no, a seguir en lo mismo. No, pero, pero no hay razón para, para negar eso. Esos funcionarios que tienen lo recursos. Lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, lo hizo. Todos los es, funcionarios. Ah, blanco? Esos funcionarios que tienen recursos en sus manos. ¿Qué garantía me puede dar a mí la Junta Central Electoral? Que no van a usar esos recursos Ninguna, ninguna garantía Es que mira, cómo ha ido la Junta hasta ahora Las pancartas de González de Gonzalo Están en todo el sí, país Sí, eso es cierto, Entonces, pero también está la de Leonel Que ambas deben ser desmontadas claro, Camino todas, a Santiago, todas, por ejemplo todas, todas. Camino a Santiago, yo he visto algunas de Gonzalo Entonces, Que entiendo que la Junta Central debería mandar a quitarla Pero igual también hay de Leonel Que también deberían ser desmontadas sí, todas sí. Porque la campaña de ellos no ha abierto E incluso eh, creo que en el discurso yo no estuve presente eh, Creo que en la, la actividad que se dio aquí de, de la proclamación de los candidatos municipales Creo que eh, Gonzalo tuvo una participación donde él dijo que con él y el Partido Unido El PLD ganaba, pero se está refiriendo a la, a, a la campaña presidencial Y creo que a Gonzalo ni a ningún candidato se le puede permitir eso o sea, en, en ese tipo de actos, quienes tienen que tener la participación y hablar específicamente de la campaña municipal, no de la presidencial. Y Me... entonces eso se convierte en una, en una campaña anticipada y la ley se lo prohíbe, sí. tanto a Gonzalo como a cualquier candidato sí, presidencial sí. o eh, congresual. Miren, la Junta se contradice cada vez que abre la boca. Y desde febrero ha estado emitiendo resoluciones de las cuales... No ha cumplido. Y finalmente lo que da como opinión es que los tiempos no le han favorecido. La Junta se canta y se llora. La Junta ha dado más que muestra de, de ser parcial y de favorecer un solo sector. Ese no es el tema, papá. Un momentito. Sí. No es que el tema es eh, el asunto... Él es va de, para allá. Pero, por esta, por esta Entonces, sí. Entonces, sí. él, introduciendo Entonces, su, él su es un ponderal, él, él es un maestro de la ponderación y cuando hace conclusiones conclusivas como constitucionalista sabe que debe motivarla y debe justificarla. Por lo tanto, no nos extrañaba que la Junta tuviera otra actitud sobre esta resolución acerca de lo que se le había planteado de evitar que el ministro o los ministros utilizaran su investidura que obviamente no, no dejan las jipetas y salen en sus carros particulares. Obviamente no dejan los recursos y salen con sus chequeras propias. No, sale con el aval y gastos de sus carteras que en definitiva si se ha producido una ruptura de la tradicionalidad política del 6 de octubre para acá debe empezar a dar muestras institucionales la junta y todos los partidos como yo he dicho de que vamos a ser diferentes. De lo contrario, será más de lo mismo. Francis, pero ¿cómo tú controlas, por ejemplo, cómo tú le prohíbes a una persona que tiene derechos a que, par a que participe fuera de su horario, en el caso de que lo tenga, eh, en actividades proselitistas? Podemos suponer los sábados y los domingos, que es cuando se están llevando a cabo las actividades, y los funcionarios... Si que nos llevamos de la trabajo, norma y de la regla, simplemente que se cumpla. Prácticamente serían presos. Mira. No. Tenemos una llamada a los buenas, a los buenas, a los los debemos ver. ¡A los buenos días! En su vehículo propio. Bueno, Adelante. En ropa camisa y sin ningún tipo de de señor, están que le siga. Correcto. ¡A los buenos días! Buen día. Buen día. Lo que está diciendo. La policía. la, la, la junta no puede creer, la junta es el gobierno, ¿cómo va a ganar los puntos partidos? O sea, o sea, que estamos los demás que no busquemos más nada. Gracias, más no gracias por su llamada. Dice el señor que los demás partidos que no busquemos más Es muy difícil y me sumo al comentario de Francis en lo sí. que refiere a el hecho de que personas que trabajan en entidades del gobierno eh, hagan campaña o realicen trabajos eh, de campaña fuera de horarios. ¿Por qué? Porque tú tienes un país donde no hay ningún tipo de control. Y lo vimos en las primarias. O sea, gente que fue en sus horarios de trabajo estaban haciendo trabajos eh, de campaña. Uno de ellos fue el del Ministerio de Trabajo. Mire usted, uno que se supone que debe de conocer más que cualquiera. Pero también vimos casos viene, de gente... Se viene siendo el, el gerente de recursos humanos del Estado, aunque no lo es, que sí, es camejo. Eh... Pero el problema es qué hacemos... Porque o sea, teoría, teoría, ¿qué okay. hacemos? Ya, Ay, es que ya yo lo dije, yo no, lo que, que, está, lo hacer, que él prohibido. dice está bien, es que... lo que Francis plantea está bien, que Mira. usted puede es que... participar, pero y es verdad, y, y, y, y. No, y, y, y, y. no vaya y, y, y. con los cuatro. ¿Lo cual... el... va a parar quién? Bueno, la autoridad debería es que no, ¿Quién, ¿quién no va lo va para a parar? Punto a un ministerio, a un ministerio aquí de cualquiera. ¿Qué policía lo va a parar? Por ejemplo, el ex gobernador de la provincia. Lo hicieron en la campaña de Hipólito, en la ¿Quién lo va a parar? Nadie lo va a parar. Eso es va el tiempo. Hacemos una llamada, a lo buenas, que es prohibido. Bueno. El director de la Comunidad es siempre su A lo buenas. No utiliza, buenas. Eh, Al díaz, díaz, ángulo de, sí, de la sí, institución. De, está bien. Adelante. Siempre. Bon Juanito me está dando la razón. Sí. Sí. Adelante. Sí, oye, Carolina. Ajá. Dígame. Sí. sí, ¿cómo te está el corazón? Sí. Hola, hola. Bien, bien. Eh, lo que tú dices ahorita, de que era... que queda en la José Reyes entre Dios medio de la Dios Sánchez Dios y Dios la Monó. Y ella estaba, ella se estacionó. ¿eh? Bien, gracias eso por su llamada, muy, amable, muy amable. entrar sin problema. El problema de lo que se comentó aquí adelante, o sea, el amigo llamó, nosotros, y dijo que eso eran otro... nosotros no podemos... Uh, Legaliza la participación de la figura del presidente de la república en política Bajo el argumento de que otros lo han hecho no, no, Cuando se cometen bien. violaciones a la ley Y las personas no lo reclaman El juez puede ignorar esas violaciones Puede, pero aunque tenga la facultad de sancionarla Pero si se produce una violación y se reclama es otra cosa. El juez está obligado a darle una respuesta a eso. Sí. Entonces, el hecho de que los presidentes anteriores hayan hecho lo que quisieran con el cargo, no habilita que a Danilo Medina haya que permitírselo, Por no pero hay la... razón para permitírselo si viola la ley. Pero la ley el actual asunto, tampoco le, pro le prohíbe. Eh, sí, si el asunto, el asunto. No, no, no, el, no, el, problema. el problema es que aquí entran otras otras cosas que no tienen solamente que ver con la ley, sino con aspectos éticos y con aspectos morales que nosotros no lo tenemos. Si nosotros tuviésemos una sociedad o una comunidad de dirigentes políticos que tuvieran el mínimo criterio ético, no hubiera necesidad de poner una ley para que ellos tuvieran que trasladarse. En países avanzados, Estados Unidos, Europa, eso no es necesario. Usted no ve un cabrón electrónico inaugurando nada ahí y haciendo digo, vaina, porque esto digo, aquí esto mío, es un, un relajo, un desorden, aquí es un patio. Nosotros no tenemos avance político. Pero Entonces, en, en las elecciones. ¿tienes? ¿Se involucran ellos? Los, no los no sí. pueden involucrarse con el cargo. Yo digo, coger una inauguración para venir a, a, a, a promocionar a un candidato político. Ah, no, Ni no, porque ya de, eso, ya eso claro, se prohibió. Claro, apoyarlo ya los días diario. antes de las municipales no puede se, haber inauguraciones. Ayer se hizo, hizo eso se hace todos los días. Lo que te quiero decir es que no es cierto que, con la, que la Junta tenga la autoridad para... Impedir eso. No lo tiene. Ah, bueno, pedirlo y para... que es para hablarlo, para decirlo de boca. Pero Tú sabes que yo hacerlo quisiera hacerlo que la nada. Junta hiciera. La Junta está facultada para darle educación a los militares electorales para que prohíban la venta de cédulas. A todo el mundo ahí, como si eso y fuera que los mercadores Mira, tengan una posición sí, Y sin embargo, la Junta no hace nada. Es Mira, la primera que lo eso ve. Eso no va a pasar. Es la, la primera que no instruye a, eso a los no militares electorales. ¿Saben qué es lo que pasa? Eso es que volvió con eso? Es que, que si, tú, si no lo hacen en, en el colegio entonces, electoral, lo que tener, hacen es que en un colmado, toda no esquina va para adelante, lo hacen. Sí, pero va a tener entonces el pueblo que tomar la justicia en sus manos. Mira hacer entonces un derramamiento de sangre que se puede evitar mira, Sócrates plantea qué soluciones solo es teoría, lo que estamos vamos a decir diciendo acá, lo Ese que plantea canto, la gente en los lloro. medios lo mismo que dice la Junta solo, solo es teoría, verdad, el hecho de que no se cumple, de que no se cumple con estos requerimientos eh, la compra de votos, el hacer campaña a destiempo eh, los funcionarios hacer eh, campañas en horarios laborales el uso de recursos, es muy difícil de controlar esto, ahora bien se supone que hay una institución encargada de regular todo esto, de fiscalizar todo esto, si esas son sus competencias fundamentales, aparte de por supuesto organizar todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero si no cumple con ese rol, entonces no tiene razón de ser, y nos vamos a pasar toda la vida, porque estas acciones no son solo propias de este gobierno, son de todos los demás, ¿qué te porque dice aquí eso? Hay dos niveles de reflexión, el tema del ser y el deber ser uh -huh. sí. lo que pasa es que nosotros nos descantamos por el deber ser, porque es más fácil y más vivir de esa manera por eso yo decía si todos lo han hecho, ¿por qué no puede hacerlo Danilo? Entonces, no, es eso, el te dice, eso te dice que hay un problema grave de institu institucionalidad en el país. Sócrates, y sin miras a resolverlo, si miras a resolverlo, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, ahora Danilo Medina, ¿qué vamos a tener todo el tiempo? Elecciones viciadas, gente que hace lo que quiere, como siempre, y no tendremos resultados satisfactorios y la gente sentirá que no hay un nivel de transparencia y que no tiene la garantía de unas elecciones libres. Simple. O sea, que hay que resolver. Había alguna jipeta con placa oficial que identificara algún ministerio, ¿eh? Amado, yo no fui a la. No, a tú no lo fuiste, pero cómo que tú no a miren, miren, a miren, de que miren, no gente, la moto, la, la, la la, Son claro, fotos foto foto arregladas, Hay que ser un técnico, perdón, ya para tú saber que no son fotos cortadas. Yo creo que porque por algún lugar se empieza. Lo primero es que hay que establecer que la ley vigente la ley electoral no prohíbe que los funcionarios públicos participen en actividades. Lo que sí prohíbe sí, es, el, es que usen los recursos. recursos. Y Francis decía ahorita, de manera correcta, ¿qué es lo que se le debe prohibir a los funcionarios? Que no pueden utilizar los vehículos del Estado, que no pueden utilizar el dinero del Estado, que no pueden utilizar el séquito, por ejemplo, los que tienen seguridad y los que tienen empleados no lo pueden utilizar. Ahora bien, fuera de todo eso, sí. Y yo mencionaba aquí un caso, por ejemplo, de un funcionario como es Juanito Antiguo, eh, eh, ahora que es director de, de, de los comedores económicos, él no usa nunca un vehículo oficial, o sea, nunca lo utiliza, nunca. O sea, él en sus su actividades personales siempre utiliza sus propios vehículos. Tú no le puedes prohibir a Juanito, por ejemplo, que participe en una actividad cuando él siempre anda en su vehículo y cuando no, él no anda con una seguridad del Estado. La ley, la ley, ley tiene no un correr? predicamento, la ley tiene, tiene un concepto, dice está prohibido tal cosa sí. y cuando lo violen, ¿qué van a hacer? Cómo van bueno, las primarias? Es que es eso es pura poesía, es por algún lado, oye eso que un lado que se comienza. Que vaya, pero no me digas que en un lado pero, se pero, comienza. Pero, pero, es que es que ya eso es recurrente pero está en el bien, país. Pero ya se prohibió. Cuando vaya el secretario de educación con 74 y peta atrás él, con 76 policías que tiene más de 200 en la lista. O cinco autobuses llenos no, no, de computadoras para darle la a le están regalando. Eso es eso. ya se prohibió que el estado, por ejemplo, el gobierno pueda hacer inauguraciones, 40 días antes de las elecciones municipales están y 60 días antes de las elecciones eh, presidenciales. Por lo menos por ahí se prohibido. comienza. Okay. Ya vamos obligando. Los puntos de droga que están prohibidos. Bueno, pero tú sabes por qué, por la, por la corrupción que, que hay ahí, y la, vincul y la vinculación, y la vinculación, y la vinculación y que hay, tanto con, con, no se va a controlar nada con, con, eso. con la policía, no se va a controlar los... nada. Lo vimos en la primaria, o sea, no no nos vamos a, a, a, a enfocar en las elecciones que vienen, lo vimos en la primaria, funcionarios en horarios de trabajo haciendo eso, campaña eso no debe ser, eso y el no uso de, de los recursos y personas en, en, que trabajan en entidades financieras haciendo trabajos políticos también lo denunciamos acá y, y lo señorita tomando moé eh. ¿Sencillo? Sencillo, eh, sencillo sencillo no. No. en plena campaña chévere Cuando, chévere como la primera como dinero del pueblo eh sí. no y de no. ellas cuando, cuando Sobra te dijo Chercha, me acordé de un mecánico que un día compró un motor americano para poner solo un carro y le sacó todo el sistema de filtro del el aire para, para que no tire el, los gases. El smog, y, dije, y por qué tú le quitas eso? Eso fue Chercha, los americanos. Yo lo que, ah, creo, yo lo que sí creo que, que, que, que ha ido mejorando, porque incluso los canales de televisión antes se ponía publicidades de que a ellos les daba la gana y ya no ya eso se ha regulado por lo menos los afiches ya, de por lo menos, de menos los afiches de se ha regulado y la y la publicidad por lo menos en los medios de comunicación se ha regulado entonces por a, ya estamos comenzando a cambiar como sociedad no podemos ver todo por el lado negativo o sea ya se ha regulado bueno, una parte entonces tenemos mano, que ir mejorando es, es, la que, cosa. es que es que tú en un sofismo para tratar de explicar algo aquí nadie está hablando de que dile a la gente que de es manera sofismo, negativa que lo que el esa los, manera. Que lo buscan el diccionario. Sí, no es un problema de, ver, buca, de explicar todo de manera negativa son estamos explicando un caso concreto la junta central electoral en materia que no sean regir las elecciones, lo que tienen son funciones decorativas. Sí, la Junta así. no ejerce ninguna función sobre ningún funcionario ni tiene autoridad para ejercerlo. No lo tiene. Pregúntale o a. Menos habla de esa vaina, eso el es perder tiempo. Ve al departamento de publicidad de Telenor para que tú veas que aquí no se pudo poner publicidad antes de la fecha pero acordada. Eso es lo Entonces, de eso de es, lo es importante. Eso no tiene eso que eso ver con que de los funcionarios salgan apoyarlo. Pero, pero se va de mejorando. De es que no podemos ver eso, todo por el lado negativo. Se va no mejorando. Es un, con él es un muchacho con esperanza de sí, que, es que las cosas salgan. No, no, esperanza, no, sino que hemos ido mejorando. Va, vamos, y, vamos, vamos a ver lo que, que dice el WhatsApp. Vamos a ver Entonces, lo que de dice el WhatsApp. Cuarto, tenemos alguien, todavía dice, muchos pendientes. Dice, que lleguen, que lleguen. Dice Marisol Moreno. Adelante, Marisol Moreno. No estoy de acuerdo Ay. con el muro, pero sí que se controle la inmigración. Eh, Eso es menos muros, más puentes. Un muro es industrial. Debería construirse un muro industrial ahí para este aprovechar so la fuerza laboral de los En este sondeo hecho por de mañana, este día, día lunes proceso. 2 de diciembre, Ganó el muro. Eso no va. Ganó el muro. Fuimos los proponentes, la Fuerza Nacional Progresista como alternativa, lo ha hecho Estados no, Unidos. Que lo no, no, no. Pero en principio... Anterior, en principio. No, no, no. Que Cantún está unido los a la misma a campaña. Eso es a raíz van. de la propuesta. Ahora fue la propuesta de la fuerza nacional tenemos <ríe> una llamada no buenas. con intención peyorativa sino sí, como respuesta días, a la hable hable no se va a callar nunca hable adelante aquí. adelante buenos, buenos días buenos días oye Fulvio Ajá. mejor usted hubiera sido candidato y no sé que van a a un matadero y allá, Ay. allá Ay. le están pagando un buen sueldo al gobierno y ojalá yo Atención, Ay, atención al PLD Atención al PLD Deberían tener un buen sueldo Yo no cobro un y a Atención Gonzalo Un sueldo para allá ya Defensor pero yo La otra parte que ella dijo que era preferible tú Que Siquio, ¿qué tú dices de eso? ¿Oíste? ¿Qué tú dices de eso? Yo apoyo compañero ¿Qué era preferible tú que Siquio? ¿Qué tú piensas de su es es eso? Y yo de regidor Sí, también no va a decir nada No va a decir nada de, No va a decir nada de le agradezco a la señora Yo Vamos, no estoy en campaña Vamos a volver jamás, a al WhatsApp En San Francisco de Macorís hay partidos y personas que son expertos en desbaratar Alianza Vamos sí. a volver al WhatsApp Es fuerte Delio Delio nos dice No, no fue a Carolina Es a compañeros que conoce Que son los que manejan eso Ya, ya no, yo, imagínate tú, yo estoy y yo estaba ayer todavía, sí. señores, procurando por una astuta idea. Tú sabes que me Vamos dijeron Vamos a volver al WhatsApp. Tú aquí? sabes que me dijeron a mí, tú sabes lo que sería ya de poner las armas y no incomodarnos, sino con el objetivo de unirnos. Una candidatura. Yo, ok, ya exigió Pero entiendo. que Oye. la fuerza del pueblo estuviera ahí con Lucelene Plata y los, y los cuatro regidores que conformamos. La coalición Bien. Vamos a volver Man, al whatsapp por favor. Vamos al whatsapp, del. Vamos, del al WhatsApp. PRM, Vamos al whatsapp Dice Delio Antonio Mercedes Ay, Dios por mío. Muy buenos pero, pero... ¿Qué es lo que dice? Señor, a esos este. profesionales de la información oh, Acuérdense que el penco Recuerden que solo el penco Pero bueno Solo en la mente de él Y de Danilo piensa que van a engañar al país y esa actividad fue una demostración del que, de que el país está despierto. Ay, no ahí está. Le, no me den más café al chat. No fue que no Sí, sí, que dice que, que pues todo el país está despierto. solo el Bencu y Danilo creen que van a seguir engañando al pueblo. Amante, ah. Gonzalo. No, no no, no, no. Que no, no, no. No, no, <ríe> Señores, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, ¿Tú ¿Tú una ¿Tú sabes? Ah, es una mula. Yo, no ¿tú sé sabes yo, me sé, me... yo sé de dos millones de hembras. Es una mula. Sí, seguimos, seguimos. Vamos, usted sabe que me... Ayer domingo en la capital, en la tarde, <risa> cuando yo llegué, me dice: Ven acá, ¿tú sabías si el Gonzalo eh, tiene un grado de autismo? Diablo. Continuamos, Renado sí, sí. Hernández. Dice, ¿y las elecciones del colegio de abogados? El día 7, El día 7. No, no, si usted el no día siente siete. mucho asunto aquí es porque no hay competencia. Bueno, así de simple. ¿Quién va? Bueno, ¿Cómo ¿cómo hay competencia? Y, hay competencia? ¿Y porque tal? ustedes no son candidatos. Okay. ¿Por qué ustedes no ¿Ustedes lo apoyamos? No, lo apoyamos. Pero sé, pero de eh, eh, alguna función. Después, después. Vamos a la pausa. Señores, nos vamos a ver breve. Ahora que viendo lo bueno. Vamos a tener